con el de convertidores para limpiar renovables y tracción, vamos a hablar de los convertidores que se utilizan para los sistemas de energía eólica. Entonces, aquí tenemos el primer esquema. Tenemos la turbina eólica. Esa turbina se conecta a una caja de cambio cuya finalidad es llevar la velocidad de giro de la turbina, que depende de la velocidad del viento, como vimos en el tema pasado, a una velocidad compatible con... El generador. Generalmente en este esquema se utiliza un generador de inducción de jaula de ardilla. Recuerden que la máquina de inducción para poder generar energía al sistema de potencia requiere deslizamientos negativos. Es decir, que la velocidad de giro debe ser superior a la velocidad sincrónica. Una máquina de inducción requiere consumo de reactivos para poder mantener el campo magnético rotatorio. Por eso es que este esquema requiere compensadores reactivos tipo capacitivos para poder generar la energía reactiva necesaria para poder hacer el proceso de conversión de energía mecánica a energía eléctrica. Finalmente, se utiliza un transformador para acoplar el nivel de tensión de que genera el generador de inducción al del sistema de potencia. Entonces, en este esquema se emplea una máquina de inducción de jaula de ardilla como generador. La velocidad de la turbina es prácticamente constante, variando solo dentro de los límites de deslizamiento de la máquina, es decir, unos pocos puntos porcentuales a este sistema se le conoce como de tipo 1 el generador es accionado por la turbina a través de una caja de engranaje típicamente conectado a la red a través de un transformador la frecuencia de la red eléctrica determina la velocidad del generador y de la turbina puesto que la velocidad eléctrica de la red determina la velocidad sincrónica de la máquina y esa velocidad sincrónica debe ser superada por el generador eólico, por la turbina, para poder obtener generación de energía. Para mejorar el factor de potencia en el punto de conexión a la red y suministrar el consumo de reactivos necesarios para la operación del generador sincrónico, se emplea un banco de condensado. El control del ángulo de la pala o de las pérdidas aerodinámicas limita la potencia de salida a altas velocidades. Para sistema, para evitar una sobrecorriente en la puesta en marcha del sistema se emplea generalmente un esquema de arranca suave. El rango de velocidad puede aumentarse un poco reemplazando el generador de jaula de ardilla ...por una máquina de rotor bobinado, que permita variar la resistencia del rotor... ...agregando resistencia controlada, bien sea en paso fijo o a través de tiristores... ...que permitan controlar la resistencia equivalente. A ese esquema se le conoce como esquema de generación eólica tipo 2. Estos dos esquemas, tanto el 1 como el 2... Se le conocen como sistemas de velocidad fijos, puesto que está fijada la velocidad por el sistema de potencia al utilizar máquinas de inducción. Los sistemas de velocidad variable, el convertidor o el uso de los convertidores electrónicos, permiten mejorar significativamente el funcionamiento del sistema de energía eólica. En términos de seguimiento del máximo del MPP y el control de potencias tanto activas como reactivas. Vimos que para los controladores de velocidad fija solamente se puede controlar el flujo de potencia activa. En cambio, en los velocidad variable podemos controlar el flujo de potencia activa y reactiva. El seguimiento del MPP requiere una velocidad variable de la turbina lo que significa que la frecuencia de la tensión producida por el generador puede variar durante la operación. Este esquema requiere de un convertidor que adecue la frecuencia y los niveles de tensión entre el generador y el sistema de potencia cuando sea necesario. Entonces aquí tenemos el primer esquema de velocidad variable. Nuevamente tenemos la turbina, la caja de engranaje, y ahora tenemos un generador de inducción. La energía que se produce de este generador de inducción se convierte de alterna a continua. Se estabiliza a través de un condensador y se devuelve el proceso de conversión de DCA a AC a través de un inversor del tipo BSI, Voltasor Inverter y el nivel de tensión se acondiciona a través de un transformador. A este esquema de conversión señalado en rojo se le denomina convertidor back-to-back -back, o convertidor espalda-espalda, ya que realiza el proceso de conversión de AC a DC y de DC a AC. Entonces este esquema es denominado back-to-back -back y permite el control de potencia activa que se realiza mediante el rectificador ACDC. Y el proceso de, de potencia o el control de potencia reactiva se realiza a través de la conversión de CAC. Un convertidor tipo matricial también puede ser utilizado en vez de utilizar el convertidor back-to-back. -back. A este tipo de convertidor se le conoce como tipo 4. Utilizan generadores de inducción, bien sea ...de jaula de ardilla que tiene menores costos de mantenimiento... ...o de rotor bobinado. Otro esquema que se utiliza para la generación de velocidad variable... ...es utilizar un generador sincrónico. Entonces el sistema de alta potencia se emplea como generador una máquina sincrónica... ...cuyo campo se alimenta mediante un rectificador desde el mismo sistema de potencia... ...con la finalidad de producir el campo magnético rotatorio... ...que requieren las máquinas sincrónicas para la generación de electricidad. Es decir, tiene el mismo convertidor, pero adicionalmente un convertidor back-to-back... -back, ...pero adicionalmente tiene un convertidor ACDC... ...que me permite manejar la tensión de campo del de devanado rotórico... ...con la finalidad de poder controlar los reactivos. Entonces, esto como toda máquina sincrónica el control de potencia activa se realiza a través del eje, mientras que el control de reactivos se realiza a través del de devanado de K. La tensión nuevamente se transforma, utilizando, valga la redundancia, un transformador para adecuarlo al sistema de potencia. Entonces, el convertidor back to back, es empleado para el control de la potencia activa y reactiva, como en el caso del generador asincrónico. El rectificador de campo es de menor potencia que el convertidor vac Este convertidor se le conoce o entra dentro de la clasificación de tipo 4. Usando un generador de baja velocidad, es decir, con una gran cantidad de pares de polo, permite deshacerse de la caja de cambio y mejorar, y mejorar el costo de adquisición y aumentar la confiabilidad del sistema. En sistemas de baja y media potencia, se pueden emplear máquinas sincrónicas de imán permanente, lo cual me permite ahorrar el costo del rectificador adicional, ya que la máquina de imán permanente no requiere la alimentación del campo. Los generadores de inducción de imán permanente, no requieren el circuito de campo, por tanto son más eficientes y permiten un proceso de conversión con menor pérdida. Otro esquema que se utiliza es el de la máquina doble alimentada o doble FIC como se conoce en inglés. Es una máquina de inducción de rotor bobinado en donde vamos a utilizar el circuito rotórico mediante la alimentación de un convertidor back-to-back. -back, y el estator se conecta directamente al transformador. Vemos que la diferencia entre este esquema y los anteriores. Primero que utiliza un transformador de tres devanados. Es decir, el devanado principal para el, acopla para el acoplamiento o el sistema de potencia. Y el alberador y el devanado terciario para la alimentación del convertidor back-to-back -back, que permite cambiar la consigna de tensión en el devanado rotórico de la máquina. Es importante que esta máquina tenga aislamiento clase F en el estator y clase H en el rotor debido a que va a ser sometido a frentes de onda escarpados en el circuito rotor. El generador de inducción doblemente alimentado permite la reducción de la potencia nominal de los convertidores electrónicos de potencia empleado. Porque al utilizar el convertidor en el rotor, el nivel de potencia es inferior al caso anterior. Este convertidor se le conoce como tipo 3. El convertidor back to back, ACDCAC, -AC, puede traspasar la potencia en ambas direcciones. Es decir, requiere puentes del tipo BSI tanto en la etapa rectificadora como en la etapa inversora si el generador funciona con una velocidad supersíncrona es decir que la velocidad del rotor es más alta que la del campo del estator la potencia eléctrica entregada al sistema de potencia por el estator y el rotor de la máquina me mediante el transformador de acople. sin embargo para velocidades subsíncronas la energía fluye hacia el rotor, como resultado de utilizar un generador de inducción doblemente alimentado se amplía el rango de velocidad útil de la turbina, recordemos una máquina de inducción genera siempre y cuando el deslizamiento sea negativo, al poder controlar las frecuencias del rotor es más fácil definir el deslizamiento y no dependo únicamente de la velocidad eléctrica del estator. La conversión AC de C a que realiza el convertidor back-to-back, -back, se puede dimensionar a una fracción de la potencia nominal del generador, que oscila entre el 25 y el 30%. La potencia activa y reactiva están controladas mediante el convertidor conectado al rotor. Un esquema que se utiliza hoy en día para acoplamiento en redes residenciales es el que vemos en la figura. Este esquema hoy en día es común en los sistemas de aerogeneradores de alta potencia. Recientemente los convertidores matriciales han comenzado a aparecer en aplicaciones residenciales de generación eólica de bajo consumo que emplean generadores de imán permanente. En este esquema vamos a tener un convertidor matricial, generalmente trifásico a monofásico, un 3x2, que me permite el acoplamiento a un sistema residencial que netamente es monofásico. Entonces es el más utilizado con turbinas para la generación eólica a nivel residencial. Entonces los sistemas de generación eólica producen una porción cada vez mayor de energía eléctrica total en muchos países, siendo Dinamarca el que lo encabeza. España tiene un gran conjunto de su generación a través de generación eólica. Se espera que en un, un futuro próximo la mitad de la potencia total de este país se genere en parques eólicos, sobre todo en lo que se denomina costa afuera, es decir, a nivel de la franja costera cerca del el país. Los parques eólicos que constituyen centrales eléctricas autónomas deben satisfacer estrictas tolerancias en los niveles de frecuencia y tensión, lo que requiere altas prestaciones del sistema de control de potencia activa y reactiva. Además, una respuesta rápida ante los transitorios de la red es necesaria para asegurar los procesos de estabilidad <coughs> perdón para la interconexión de granas eólicas costa afuera se emplean sistemas de corriente continua de alto voltaje con la finalidad de hacer la conversión de corriente alterna a nivel de la costa y su conexión con el sistema de potencia entonces en este que en este tema vimos los Esquemas que se utilizan o los tipos de convertidores de energías eólicas que se utilizan para el proceso de conversión de velocidad de viento a potencia eléctrica. El tipo 1 y el tipo 2 que se utilizan que son de velocidad fija, mientras que el 3 y el 4 son de velocidad variable. Vimos cómo podemos cambiar de una máquina de inducción a una máquina sincrónica, cómo las máquinas doble alimentadas de inducción son las más utilizadas y cómo en países tales como Dinamarca y España, el mayor grueso de la generación se realiza a través de Generación EO. Gracias por su atención y los invito a ver el siguiente tema, que corresponde a los sistemas de generación basados en celdas de cobre.